Una de las posibilidades que tenemos es capturar el flujo de noticias de un canal RSS mediante el e device correspondiente. Pulsando sobre él, se nos abrirá la ventana en la que podemos editar el título, por ejemplo, en este caso, RSS del blog Nicaragua, Volcán y Frontera. Tendríamos que pegar la URL del, del canal en las instrucciones, nos indica claramente cómo localizarla, pegamos instrucciones... Pulsamos el botón Cargar y en ese momento nos captura todo el flujo de noticias que hay hasta ese instante. Vamos a marcarle un destacado moderado y decimos Aceptar, con lo cual conseguiremos que aparezca el RSS con enlace a todas y cada una de las noticias que se han ido publicando en dicho grupo. Eh, la única desventaja que tendríamos es que no habrá noticias nuevas, puesto que nuestro eh, contenido no se actualizará con las nuevas entradas que puedan producirse en el, el canal RSS, sino que será una captura estática del momento en el que realizamos la incorporación del mismo a nuestro contenido.